El Pantallómetro, un mecanismo para evaluar tu uso de las nuevas tecnologías. Irichen, a través de su web y redes, lanza diferentes retos, acompañados de un test de autoevaluación. Tendremos un diagnóstico aproximativo con un plan de mejora para un cambio significativo de hábitos. Eh, tenemos que encontrar cuatro, cuatro civilizaciones que han tenido repercusión en la historia. ¿Va? Adri, chayo. ¿qué? Escúchame, tío, que tengo aquí la partida de la playa media. Gallo, espérate, espérate, espera un segundo, que estoy mandando un mensaje aquí, un mensajito nomás, un WhatsApp. Tenemos que hacer trabajo los dos. Cuatro civilizaciones que hayan tenido repercusión en la historia. Y hay que buscarlo en internet y escribirlo a mano nosotros. ¿A ah, mano? Pero está flipando? Que, pero si este siglo XXI, mi niño, qué mano de qué si escribir no, un texto a mano... Que lo mandó el profe, ya está, hay que hacerlo así. Los fenicios en la época de... Dios niño, qué dolor. Espera, lo tengo aquí, a ver, en, en esta pestaña no. Esta pestaña no. Esta pestaña no. Ok, Google, ¿cómo hacer para escribir sin que duelen los dedos? No, mejor, ¿qué hacer para escribir sin escribir? Esta pestaña no. Ah, esta pestaña tampoco, tampoco. ¿Qué haces, Adri? ¿Cómo vas con eso? ¿Has buscado algo? Sí, que no voy, tenemos tiempo, que todo el día, que ayer no puedo hacerlo, ahora, ahora busco. Adri, mira, acabo de encontrar aquí uno que se llama Atila, que dice que es de otra civilización. No puede ser, ese pibe gamer, ¿no? Esta pestaña no, esta pestaña no, esta pestaña... Aquí, aquí lo tengo. ¿Del trabajo? No, no, no, el FIFA nuevo, tío, ¿lo viste? Hermano, eh, no, no te lo vas a querer, pero ya acabé, ya lo hice todo. Eh, tardé 15 minutos, ¿vale? O sea, el truco fue venirme a un sitio sin pantallas y sin nada, y concentración full equip, 15 minutos, pu, pu, pu, pu, pu, pu, pu, a fondo, y lo hice todo. que yo pensando ahora, a lo mejor el truco está en eso, en quitarte la pantalla y concentrarte a tope. Eso la gente no lo sabe. ¡Chus! Biznazo, biznazo.